League of Legends es un juego de equipo orientado a la estrategia. El propósito es trabajar junto a tus compañeros para destruir el nexo ubicado en el centro de la base enemiga, antes de que ellos acaben con el tuyo. Puede sonar bastante fácil, pero las apariencias engañan, así que repasemos lo básico. Comienzas eligiendo uno de más de 100 campeones, todos con habilidades y personalidades únicas. Algunos son tiradores que atacan a sus enemigos desde una distancia segura. Otros son luchadores agresivos y les gusta enfrentar a sus oponentes cara a cara. También hay hechiceros arcanos que atrapan y dañan a sus enemigos con poderosos hechizos. No importa cómo prefieras lograr tu objetivo, hay un campeón para cada estilo. Durante las partidas, los campeones se fortalecen de dos maneras. La primera es subiendo de nivel. Obtienes experiencia para subir de nivel manteniéndote en el área donde los enemigos mueren. Y cada nivel de experiencia te otorgará un punto de habilidad. Asigne sus puntos conforme subas de nivel para desbloquear todas tus habilidades y hacerlas más fuertes. Al nivel 6, desbloquearás tu habilidad definitiva, con la que puedes cambiar el curso de la partida. La segunda es hacerte fuerte comprando objetos. Los objetos se compran en la tienda de tu base usando el oro que obtienes por acabar con tus enemigos. Una vez que compras el objeto, va directamente a tu inventario y obtendrás automáticamente sus beneficios y poder. Si no sabes qué objetos comprar, puedes consultar la pestaña de Recomendados en la tienda. Una vez que conozcas bien la tienda, siéntete libre de experimentar con diferentes conjuntos de objetos mientras desarrollas tu propio estilo. Pero si alguna vez te pierdes, la pestaña de Recomendados está para apoyarte. Cuando inicies la partida, tú y tu equipo aparecerán en la fuente, el mismo lugar donde reaparecerás si tu campeón muere. Este es un lugar donde puedes restaurar tu vida, tu maná y acceder a la tienda de la que ya hablamos. Comenzarás la partida con un poco de oro. Así que compra de inmediato algunos objetos y regresa a la tienda cuando ya hayas ganado lo suficiente como para comprar más o mejorar los que ya tienes. Una vez que tengas tus objetos iniciales, irás a uno de los tres carriles, coloquialmente llamados bot para el inferior, mid para el medio y top para el superior. Entre los carriles está la jungla, una zona oscura con poderosos monstruos que pueden acabar con los campeones no preparados. Acabar con esas criaturas te dará oro, experiencias y geniales beneficios, pero se van a defender. Así que quédate en los carriles hasta que te sientas lo suficientemente fuerte como para ir tras ellos. Cada carril es un camino entre las dos bases resguardadas por un conjunto de poderosas torretas. Tendrás que destruir las torretas enemigas para llegar a su base y destruir su nexo. Suena más fácil decirlo que hacerlo. Esas torretas son peligrosas, e incluso el campeón más poderoso quedará hecho trizas si una lo ataca. Para derribarlas a salvo, debes quedarte detrás de tus súbditos. Los súbditos son unidades controladas por la computadora que marchan sin descanso por todos los carriles y atacarán a cualquier enemigo en su camino. Tus oponentes también tienen súbditos, así que tendrás que acabar con ellos. Obtendrás experiencia cuando mueran, pero solo el golpe de gracia, el último golpe que los mata, otorgará oro, así que mide tus ataques con cuidado. Una vez que tú y tus súbditos lleguen a una torreta enemiga, tendrás unos momentos para dañarla mientras ataca a tus súbditos. Si estás dentro del alcance de la torreta sin súbditos cerca, esta te atacará, así que cuida tu posición. También, si atacas a un campeón enemigo mientras estás en el alcance de la torreta, cambiará su enfoque hacia ti, incluso si tus súbditos están en ella. Trabajar con tus súbditos para asediar las torretas enemigas es tu objetivo principal si buscas derribar su base. Pero cuidado con los campeones enemigos. Al igual que tú, tienen objetos y habilidades y sentimientos que les ayudarán a detener tu avance e irán por tu nexo. Si logras derribar a un campeón enemigo, obtendrás una buena cantidad de oro. A veces las cosas no van como lo previsto. Quizás un campeón enemigo te emboscó, o quizás una torreta te dio muchas veces. Cualquiera que sea el caso, si tu campeón muere, tendrás que esperar a que termine el temporizador para que puedas reaparecer a la fuente de tu base. Este temporizador aumenta conforme dure la partida. Morir al principio de una partida solo te quita unos segundos, mientras que morir más adelante puede resultar en una espera de 30 segundos o incluso más. Pero no te preocupes, no perderás ningún objeto, oro o experiencia al morir, e incluso puedes comprar objetos mientras esperas a reaparecer. Por supuesto, acabar con tus enemigos también es quita del mapa por un breve periodo, lo que te da la oportunidad perfecta para avanzar y demoler sus torretas. Eso es lo básico del League of Legends. Gana dinero, compra cosas y arrasa su base. Todo mientras combates contra un equipo de rivales que hará exactamente lo mismo que tú. Una combinación de habilidad, velocidad e inteligencia te llevarán al nexo del oponente y hacia la victoria. Luego podrás empezar una nueva partida y volverlo a hacer. Claro, hay más que eso en el mundo de League of Legends. Una diversa comunidad llena de todo tipo de gente, un sistema competitivo de partidas clasificadas para demostrar tus habilidades, ya sea solo o con un equipo de amigos, un reparto que sigue en crecimiento de campeones para explorar y dominar, e incluso la escena de eSports profesional con los mejores jugadores del mundo reunidos para jugar en un escenario masivo frente a miles de fans. Todo comienza con tu primera partida. Así que presiona Jugar y comienza una partida. Al principio, tendrás el modo cooperativo contra la computadora disponible. Elige los robots de introducción en las primeras partidas para que aprendas lo básico. Prueba diferentes campeones. Cada uno es diferente, pero no hay nada como hallar un campeón con el que realmente encajas. Cuando te sientas cómodo, podrás intentar otras dificultades de cooperativo o comenzar a jugar contra otros seres humanos. Te veremos en los campos de la justicia y te damos la bienvenida a League of Legends.